Eh, vamos ahora con Claudia Agüero, que es nutricionista, eh, y a Claudia le vamos a preguntar sobre opciones de cena navideña, porque siempre los terminamos demandando. Algo que hacemos normalmente es este, eh, este entusiasmarnos demasiado con el chocolate, con el ponetón, y buscamos este, comer todo lo que se pueda de pavo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación, y primero desearles una feliz Navidad a, todo, a todos, exitosa y a todos sus oyentes. Bueno, yo estoy un poquito gordo, ¿no? Gordito, en realidad, este, por algunos excesos. ¿Cómo le hago para bajarle en esta cena navideña? ¡Exitosa! <risa> lo primero, en, en realidad, me gustaría recalcar que hay que evitar un poquito tener miedo, tener miedo de lo que vayamos a comer hoy. ¿Por qué? Porque lo que hagamos un día no va a, digamos, mejorar o empeorar nuestro estado actual de salud. ¿sí? Ojo, esto siempre y cuando no tengamos alguna condición especial de salud, tipo diabetes, hipertensión, etcétera. No, soy si una persona sana... Puedo comer mi cena navideña clásica, disfrutar de repente mi tajada de panetón o mi porción de chocolate con toda tranquilidad. La cuestión es en aquellas personas que tienen alguna condición especial de salud, porque en primer lugar lo que se les recomienda es no dejar su medicación. Es importante mm. recalcar esto, por favor, para los que están escuchando. No deben de dejar la medicación designada por su médico. Y segundo, tener... Eh, ciertas precauciones, sobre todo en el consumo, por ejemplo, en el caso del panetón, no sobrepasarnos de una tajada, ¿no?, en todo el día, en el caso del chocolate, como siempre le indico a mis pacientes, hacer una versión un poquito más saludable, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, un chocolate con una leche descremada, puede ser utilizar, ahora que, te, que sabemos que tenemos en el país cacao 100% peruano y 100% no natural, utilizar un cacao en vez de estos cacaos o chocolates procesados, ¿no? Y reemplazar de repente ese azúcar algo más saludable como es la Spelian, ¿no? Entonces de esa manera disfrutamos igual, a pesar de que de repente tenga diabetes, hipertensión, puedo disfrutar de mi panetón y mi chocolate, pero haciéndolo más saludable y de esa manera no afectando mi salud. Lo mismo también con la cena navideña. Algo que yo les pido a todos es que si tú estás buscando perder peso, si tú estás eh, actualmente con algún problema de salud, si estás buscando estar más saludable, antes de comer toda tus cena navideña, quizás tu ensalada de fideos, quizás tu pavito, tu arroz árabe, primero come una porción de ensalada fresca. Esta ensalada fresca cruda, que puede ser lechuga, tomate, rabanito, canaria rallada, lo que te apetezca, podemos comerlo antes y va a hacer de que lo que comas después, no, eh, digamos así, no te afecte tanto, ya no se te va a subir el azúcar en sangre tan ah, rápido, okay. ni tampoco vas a ganar grasos, Como ah, que hay un tipsito que les doy a todos. Ah, no sabía eso. Mira qué interesante. Eh, eh, ¿Cualquier tipo de ensalada o alguna en particular con algunos eh, algunos algunos vegetales determinados? ¿O es cualquiera? Puede ser eh, cualquier ensalada, pero tiene que ser cruda o fresca. Digamos, no puede ser una ensalada cocida de vainitas, y de repente brócoli, ¿no? Porque son alimentos que tienen que comerse cocidos. Tienen que ser alimentos, verduras que se puedan comer en su versión fresca, cruda, como la lechuga, el tomate, el rabanito. De hecho, hace unos días, con, con un muy conocido chef, hicimos una ensalada buenísima en la cual, por ejemplo, no se empleaba el clásico limón, sino maracuyá. Entonces, era la ensalada fresca combinada con algunas frutas como la manzana verde, por ejemplo, trocitos de naranja y le poníamos este esta mezcla de aceite de oliva con maracuyá y realmente el sabor era increíble, súper natural, súper fresco para ahora, eh, acá en Perú, está haciendo calorcito ¿no? en esta época y definitivamente esa ensalada nos va a ayudar a poder prevenir enfermedades, nos va a ayudar a Bien. que esa... Grasita del arroz árabe, pues no nos afecte, tanto. Entonces, eso ayuda a, a tener una mejor digestión. Ahora, solo una cosa muy puntual: ¿es cierto esto de que el pavo, por ejemplo, y la carne de chancho son carnes saludables? Siempre y cuando no las consumas sí, en exceso. Sí. Siempre y cuando, por ejemplo, en el caso del chanchito, no comer la corteza, ¿no? esa corteza que a veces es crocante. El que es lo más eso rico, ¿no? Es, eso es, el, es lo más rico, es el rico pellejo. Es sí, sí, sí. El pellejito, claro, es rico, pero definitivamente es grasita saturada. Entonces, si tú eres una persona en realidad que no tiene actualmente ningún problema de salud, puedes comer ahora en Navidad, que no es todos los días del año, un poquito de eso y no hay problema. El detalle está de ¡Exitosa! repente con aquellas personas que son adultos mayores, aquellas personas que tienen un problema con hipertensión, problemas cardiovasculares, mucho ojo con la cantidad de grasa, mucho ojo con estar comiendo la pielcita del pavo, la pielcita del pollo o la pielcita del sancho, porque ahí es el colesterol que va a dañar nuestra salud. Preferible comer la pulpita, ¿no? La carnecita con su juguito, su ensaladita, una buena guarnición. Yo les aconsejo dividir su plato en tres, que sea la mitad del plato, la ensalada fresca que les comentaba, la otra eh, cuarta parte de la guarnición que deseen comer en casa, la ensalada eh, de fideos, de repente el arroz árabe, y la otra cuarta parte que sea el pavito, el pollito, el chanchito, lo que como tradición comamos en casa, ¿no? ¿No? Hay que disfrutar, pero podemos hacerlo de esta manera equilibrada. No, claro, y con mucho cuidado, porque uno piensa que, claro, este es la cena navideña y, y tenemos que este, aprovechar para comer todos lo que los que está en la mesa. Ahora la combinación es, es malísima, ¿no? Porque tienes, claro, tienes este la ensalada, tienes el chancho o el pavo que son grasas, ¿no es cierto? Eh, tienes además eh, el chocolate, el panetón, que son harinas, y encima te metes alcohol. Entonces, al día siguiente terminas, pero que, que, que bien, bien, bien pesado, ¿no? Eso es muy cierto. Lo que comentas es completamente lo que suele pasar. Lo que yo aconsejo en ese sentido es comer las cositas, pero en tiempo. Por ejemplo, si nos gusta el chocolate y panetón, que es tradicional desde hoy 24. ¿Por qué no hacerlo de repente ahora en el desayuno o comer ese chocolate panetón en el desayuno del 25 o por último hacerlo como un lonchecito plante 5 de la tarde? tu tacita de chocolate con tu panetón. Y ya no lo juntas con la cena nandene, cosa que le das este chance o espacio a tu cuerpo para poder procesar todo. Porque como bien comentas, comer todo eso juntos terminamos bombardeando nuestro cuerpo con tal ¡Exitosa! cantidad de calorías, grasas, que el cuerpo dice, no puedo, no puedo trabajar, ¿no? Con todo eso. Y pues ahí nos comenzamos a enfermar con indigestión, se nos sube la... Presión, no, y, y además en sangre. Eh, hay que tener en, consider en consideración esto que muchos cenan a la medianoche, entonces es más difícil que el sí. cuerpo procese el consumo de alimentos y la ingesta, por ejemplo, de alcohol y otras cosas más que te vas metiendo, ¿no? Sí, es muy cierto. Yo aconsejo en ese caso, sobre todo nuevamente recalco, si en casita tenemos a nuestros papás que de repente ya son adultos mayores alguna persona que tenga alguna enfermedad como diabetes, hipertensión ¿no? Etcétera no a comer tan tarde, tener la cena navideña y quizás al menos un par de horas antes o plan de nueve de la noche. Y si a medianoche queremos, pues eh, eh, brindar, hacerlo, pero con solamente una copita. Como digo, brindar, ¿no? nada más eh, el brindis a medianoche, pero ya tuve la cena previa mucho más antes. Nuevamente con este fin de que nuestro cuerpo pueda tener este espacio suficiente para poder procesar con tranquilidad. Todo y pues que no tengamos algún problema, ¿no? Hay que recalcar que los 25 de diciembre y los eh, primeros de enero, la cantidad de personas que llegan a emergencia por problemas como la, la presión elevada, el azúcar elevado, etcétera, es enorme, justamente por estos, eh, digamos, desajustes en nuestra alimentación. A eso súmale las infecciones estomacales, ¿no? Este Que, que muchas personas sí, te, eh, terminan en. Eh, me ha pasado, en emergencia, este. Eh, eh, que además terminan este, inyectadas con suero, o sea, no, no se sienten bien pues hay que evitar los excesos, ¿no? Sobre todo el consumo el consumo de alcohol que es de lo que menos o sea, lo que menos eh, te recuperas con rapidez ah. ¿no? Sí, sí, sí, es cierto porque mira, a diferencia de quizás del padito, de, del panetón incluso, ¿no? Que, que digamos no entra dentro del grupo de alimentos saludables ¡Eximosa! incluso el panetón o sea. tiene algo de macronutrientes como carbohidratos y gracias a el cuerpo Puede utilizar, sin embargo el alcohol no, el alcohol así sea que cualquier tipo de alcohol, no existe alcohol bueno, ojo con esto quiero recalcar, no existe bebida alcohólica que tenga algún beneficio para nuestra salud, por el contrario todas las bebidas alcohólicas dan en nuestro sistema inmunológico, mucho ojo con eso, por eso que si queremos brindar este eh, 24, 25, 31, no hacerlo pero un brindis, no excedernos en el consumo de alcohol, porque señalmente puede afectar nuestra salud gravemente. Y además que ese alcohol pues, se convierte en graso también, así que tampoco nos ayudan al tema este. Bien, claro, y un fuerte abrazo y feliz Navidad. Muchas gracias por esos consejos y esperemos que la gente lo tome en consideración y no esté este, yendo a emergencia de los hospitales por este, ingesta excesiva de alimentos y alcohol también. Gracias, un fuerte abrazo, te cuidas. Perfecto. Muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente para Claudia Agüero, eh, nutricionista que está con nosotros eh, el día de hoy. Vamos nuevamente al equipo con Richard Calcina desde otro punto de la ciudad de Blanca. Hay más novedades de esta Navidad especial aquí en Exitosa.